You go, you go, the reality. Eso no fue amor y pasión Me dejó Real gran vacío día, oh. Fue lo que me dejó confuso Desprevenido Real, Amar sin condición fue mi mayor error Eso no fue amor y pasión, me dejó un gran vacío, gran vacío Fue lo que me dejó confuso, desprevenido Amar sin condición fue mi, mi mayor, mayor error Sentí una, una gran traición que ató mi corazón Las noches se vuelven frías me clamas, clamas de tu vida se siente triste, tu color ya no me guía La luz ya no es mi día Tu sombra se vuelve mía quisiera tenerte de frente Aunque no lo soportaría verla, yeah. No lo voy a negarme, dejé la vida Por hacer feliz a tal persona siento que yeah, yeah. pero siento que un arte quisiera odiarte ante todo mi mente no recordarte yeah. pero me dime cómo hago antes de irte. ofrecerme una solución, solución nos dejó de pensar me de ti creo que fuiste tí. mi gran error creerte sentí que ibas a ser diferente, diferente. Yeah. Yeah. me metiste a mí a mi familia y a mi gente yeah. quedé yeah. como un demente como Tanto en perla, no lo voy a negarme de que la vida por hacer feliz a tal persona Que no lo merece son primas de amor No lo voy a negarme de que la vida por hacer feliz a tal persona Tal persona